que no sirven para nada, pero ellos tienen el certificado en mano. Guinness World Records, que es la institución a nivel mundial que reconoce los récords de cualquier índole, les ha otorgado el honor de ser los mejores en algo. Muy bien, ¿Te consideras lo mejor en algo? No, en absoluto. ¿Qué récord <risa> tendrías, por ejemplo? Eh... ¿Qué récord podría tener? El que más ruido de pedo hace con la mano, en, con la mano en, 30 segundos, en 30 segundos. Supongo. Lo podemos buscar sí. a ver si alguien ya lo tiene. Sí, y si no lo superar, proponemos, es claro. el primero en, en lograrlo. Ese el no? lo falta. Lucas, hay cada récord que <risa> ese, te, te, te digo. digo, está muy bueno. En comparación a lo que te voy a presentar a, a continuación. Vamos a viajar a Australia para presentarte este primer bolu-récord porque esta persona que se llama Oscar Lina tiene el récord en... Hacer picar una pelotita de ping-pong sí. contra la pared, pero no atraparla con la mano, con la paleta, con un balde, sino con su cabeza. Pero vos pregun te preguntarás, ¿Cómo? ¿cómo con su cabeza? Y porque se ha puesto toda crema de afeitar. Ah, Ese, es, es, es el bolú récord, mirá, te lo mostramos. <risa> Mira, se coloca un gorro de natación, porque el pelado no es, para preparar su cabeza, que va a ser el soporte para recibir las pelotitas de ping-pong que hará picar contra la pared. ¿Sí en pasa? 30 segundos logró atrapar 12 pelotitas. Por lo tanto, Oscar de Australia es el que tiene el récord en atrapar más pelotitas de ping-pong con la cabeza con crema afeitar. Claro, eso lo tenemos que hacer, te lo pido, por favor. ¿Quién se va a llenar la cabeza yo, con crema afeitar? ¿Vos? Yo no tengo drama. Ok, pero es re fácil. Necesitamos un gorro de natación. Yo tengo, de cuando sea. Crema de afeitar. Y luego, pelotitas de ping pong y ya. Listo. Y si no conseguimos crema de afeitar, le decimos a la Vito que haga una crema pastelera, alguna cosa de una, crema, una chantilly. ¿viste? Un merengue, un merengue. Un merengue vale. Te ponemos un merengue ahí en la cabeza y el va. el merengue más firme, viste. Sí, el merengue más firme. Listo, hacemos trampa con merengue. Pero lo insólito es que exista este récord. Que esta persona haya ideado semejante boludez, lo vamos a decir, y que, y que Guinness Récord lo avale y lo coloque en su libro de récord y en sus páginas oficiales y demás. Pero bueno, ¿saben qué? Oscar tiene un récord y nosotros no. No, se lo vamos a superar. 13 bolitas vamos a clavar. A continuación nos vamos a Estados Unidos para conocer a Nick, que también es acreedor de un importante bolu-récord que presentamos hoy en Mejor de Mañana. Él jugó al Jenga. ¿Ubicás este juego donde sí, hay que ir quitando encanta. las piezas? Y de alguna manera intentar que la torre no se derrumbe. Uh -huh. ¿Sabes cómo quita las piezas del Jenga, Nick? ¿Cómo? Con la lengua. ¿Con la lengua? Mirá. Hablando de eso. <risa> ¿Será buen besador, Nick? No lo sé. Pero es la persona que, en menor tiempo, logró sacar más piecitas de jenga con la lengua. Dios mío. Igual, parece gracioso, pero el pulso que hay que tener para hacer eso... Hay que tener... Eh, mucha presión. Bien, bien trabajado el músculo de la lengua, ¿no? Eh, lo habrá ejercitado. Lo habrá ejercitado. <risa> Qué joder. Pero bueno, esto es un récord y hasta se puso traje para ya, ir a la, que, a que la formal, ceremonia, ¿viste? Bien. Hoy voy a romper un récord, me pongo traje, dijo Nick. Claro. Claro, lo y te va una bien. consulta de, de la ignorancia ah. ¿Esto vos lo podés grabar, por ejemplo, en tu casa y lo mandás? No, no, no, a un no, lugar no. A vos tenés que solicitar ah. a los y Decirles, che, voy a batir un récord Vengan, ellos te mandan un, un, delegado. un referí Ah, bueno, <risa> Digámosle que venga acá te, te mandan un jurado, pelotitas. una persona que forma parte de este organismo oficial Viene con la carpetita y certifica a modo de escribano Que vos hayas batido ese récord favor, fehacientemente hagámoslo. Lo quiero hacer, Clarita no el del Jenga, sino el, el, del Jenga? La ah, el de, el de oh, la pelotita. El de la pelotita. Bueno, vamos probemos gestionando el, el gorro de natación, te lo sí. pido. Y ahora nos vamos un poquito más lejos. Vamos a viajar a la India para conocer a Ankit Sau. Es el nombre de la persona que tiene este récord, que es haber roto la mayor cantidad de sandías con la cabeza. Uh, Qué dolor, chicos. Un Chichonazo. ¿Cuántas sandías fueron? 30 segundos. Chicos. Pero ese hombre está bien. No. ¡Ay! ¡Ay! Es doloroso este récord. Aparte le pifió a le da la zanja esa que tenía alrededor. Sí. Fueron 40 sandías en 30 segundos las que Ankit de la India rompió de un cabezazo. Yo calculo que en esta ocasión también lo que certifica el escribano es que la sandía no esté previamente rota, claro, que esté toda en, en condiciones y en regla para ser el, el número uno en este récord. ¿Cómo se le ocurrió a Ankit de la India comenzar a romper sandías con la cabeza? No lo sabemos. Pero él tiene el récord, chicos. Este es la bendimia en el carrusel, ¿sabes cómo te empieza ¡Bum! a cabecear los melones. ¡Lo tenés, no, la cosa, te la devuelve el carrusel No, pero los rompen, no sirva que los rompa. Pero igual. Lo queremos enterito para cortar. ¿Cómo lo habrá hecho? O sea que te, le va a tener una placa de titanio en la frente, algo no sé. porque no. Bueno, se ¿viste el, los karatecas que tienen este entrenamiento de romper tablas, con sí. la cabeza, con, con la mano. Es decir, hay una técnica. Pero qué doloroso entrenar esa técnica, porque al principio cuando no la sabés... Un chichón ¿Pegás te unos cabezazos? No, perfecto. Este no, es claro y en este no me sumo. No este, estamos para este récord este de las sandías. Aparte, chico cero. con lo rica que es la fruta para desperdiciarla, ¿sí? Claro. Bueno, después la puedes comer, de comer a cucharadas o si no, extraerla y preparar unos ricos batidos. Un daiquiri de sandía, ¿por qué no? Oh, qué juguito. Rico, claro. Bien, qué rico, un bikiri. Ojo, pensémosla. Pero bueno, ¿Sí? estos son algunos de los Bolus Records que queríamos mostrarles aquí en Mejor de Mañana. Records que no sirven para nada, en definitiva. Gente bueno, para todo, Clary. Hay gente para todo. Gente para todo, impresionante. Y no puedo creer que todavía no tengamos nuestro récord, nos tenemos que poner las pilas, Lu. Sí, Clarita. Eh, podemos hacer el de, el de P2. El de, dale. A ver, ¿cómo es? A ver cuánto te a sale a ver, hacer bien rápido. ¿Qué hacemos, 30 segundos? Ah, sí, sí. Chico, a ver. Qué talento. Vete, después, después cuando tengas después el record. Qué lindo, qué lindo sí, está viendo con un profesor de la facultad. Qué televisivo todo. Qué televisivo todo. ¿Qué es te, qué el único talento que te puedo ofrecer. Bueno, pero vos fíjate a nivel... que cuando tengas el récord te van a pasar en, en canales de televisión de otros países. Capaz que existe el segmento Bolu Records, qué sé yo, en Estados Unidos. Sí. The Stupid records. Sí. Eh, y te pasan a vos ahí. Eh, consigo Miren, un este muchacho argentino se tira pedos con la mano. Por pues ahí consigo un contratito o algo. Ojo, eh. ojo. Puede ser, puede ser. Este, todo puede. <risa>